La sensación cuando, bueno pues cuando llega y estoy en el Consejo de las Juventud de España sí que es bastante abrumadora, es un honor saber que, que, bueno, que, que las entidades y que las personas asociadas me han, me han respaldado para estar ahí, que confían en mí, pero es cierto que también de alguna manera eh, creo que refleja el trabajo de, pues de muchos años, como decíamos. ...de esa presidencia también en el Consejo de las Juventud de Extremadura... ...cuando fui vocal, cuando he sido scouter dentro de mi propio grupo... ...creo que al final todas son eh, experiencias que van sumando... ...y que bueno pues han aportado a una trayectoria... ...esperamos que, que bueno que con éxitos en el camino... <risas> ...Ser Scout me ha, me ha influido en la oportunidad de poder participar... ...en este tipo de espacios, en espacios de representación... ...y de democracia juvenil... ...y como persona asociada a Scouts de Extremadura... ...empecé a participar de, de los espacios... ...del Consejo de la Juventud de Extremadura... ...y así fue como nace todo... ...pero además creo que también... Le, ...la filosofía que llevamos como scout ...el querer dejar siempre el mundo... ...mejor que como nos lo encontramos... ...y todas las enseñanzas y todos los aprendizajes... ...que hemos tenido dentro de nuestra asociación han influido muchísimo en el carácter, en esas ganas de luchar y de aportar mi grano de arena para que, bueno, pues este mundo pueda ser un lugar un poquito más, más justo para pues las personas jóvenes que vayan que vayan viniendo. Pues si tuviera que dejarle un mensaje a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, Quizás sería que, que busquen el camino, que busquen la fuerza, que busquen el espacio que quieren realmente ocupar en su entorno más cercano, en su vida, en su día a día, ya sea laboral, académico o de cualquier manera, y que luchen, que luchen por, por tener eh, un, un papel importante en ese espacio, que luchen por eh, tener un papel que esté equitativo con el resto de personas que estén a su alrededor, que luchen además por dar siempre su voz y por... Eh, ...por estar representadas dentro de, de ese espacio que hayan elegido... ...y sobre todo también, bueno, pues que recordemos... ...que estamos aquí gracias a la lucha de muchas mujeres... ...que ya hicieron que consigamos tener ahora mismo... ...muchos más derechos... ...y que ojalá pues si nos quedan muchos más que conquistar... ...pues sea siempre juntas y, y de la mano".